Amigos, me están tomando la temperatura aquí en el banco. ¿Tú sabes? Treinta y... Sí, sí. Aquí vivimos al banco a hacer unos trámites que tenemos que hacer. Y bueno, nada, más les enseño todo lo del... Ven, aquí, por ejemplo, esto está cubierto con plástico Aquí en la entrada tienen el sanitizer y también cuando vas llegando tienes que mostrar tu código verde para que te dejen entrar también, si no no te dejan <risa> ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Ya estamos de regreso y los quiero poner un poco al tanto de las cosas como van pasando aquí en China. Bueno, en Shanghai, que es donde vivo, aquí a unos 40 minutos del centro de la ciudad hasta el sur, literalmente en la playa. Bueno, pues, ¿cómo sienten las cosas aquí en China? Ya están un poco más positivo el rollo. Ya está como que la gente ya va más contenta. Este, pues se siente como que ya empiezan a salir de ese bache que se tenía. Pero, eh, todavía no hay mucha gente afuera y cuando va la gente afuera, pues siempre usa este cubrebocas, así como las señoritas de aquí de la derecha. Eh, siempre en todos lugares hay que ir con ese... A veces tenemos un código que es el QR Code, que es un verde. Bueno, hay tres colores. Si tienes el verde, puede ser que te dejen entrar más fácilmente a ciertos lugares públicos. Por ejemplo, en el banco que fui hace rato, o eh, en centros comerciales, te siguen tomando la temperatura y así. Entonces... También en algunos lugares escaneas el código y ellos a través de la flexión de WeChat pueden ver dónde has estado en los últimos días, semanas y más o menos pues ya saben el riesgo que están tomando ellos al dejarte entrar a su establecimiento si es que no, si es que estuviste en alguna zona pues un poco concurrida. Entonces eh, ya se siente un poco mejor pero yo creo que es en estos momentos cuando es más crucial porque todavía hay ciertos casos. Pero lo que pasó es que, a pesar de eso, es que aquí en China los, todos los viajes domésticos ya abrieron las puertas. Entonces hay gente que ya está viajando de provincia en provincia, en algunas zonas. Y como ya han visto en las noticias, de hecho ellos prohibieron la entrada de, de, de internacionales hasta el, el 28 de marzo, creo, fue. Y ahorita por tiempo indefinido. Entonces ya los internacionales aquí en China ahorita están como que más vistos como de manera más riesgosa, de hecho yo he ido así caminando, bueno, esa vez que fui eh, y vi como, o personas, una persona en el supermercado me preguntó, ¿de dónde eres? Eh, ¿Hace cuánto tiempo estaba yo aquí en, no en el supermercado, sino en, en China? Y así, no para saber yo cómo estaba, obviamente, sino para saber qué tanto riesgo había de la interacción, pero de todas maneras me estaba preguntando y estábamos así como que me preguntaba, pero de lejos. Entonces, no sabía sé si comentarle o, o qué. O no sé realmente qué querían. Pero, pero entonces, ahora las cosas se han volteado un poco. Eh, bueno, a ver por cuánto tiempo esta prohibición de entradas internacionales va a durar. El rollo a nivel eh, sanidad, bueno, aquí de, de medicina y de salud, ya está un poco mejor, pero lo que se ha pegado es a la economía y sobre todo la economía turística. Y no solo aquí en China, sino en muchos países. Todo lo que es el, los países del sureste asiático, pues son los principales eh, turistas que ellos reciben, son los chinos. De hecho, chinos son los que gastan más en todo el mundo cuando se trata de, de gastos internacionales por el turismo, por ingresos turísticos. Entonces, no solo el turista asiático se las está yendo un poco negras, porque toda la avalancha de turismo no está yendo a esos lugares a visitar, y por los próximos meses, sino también en lugares, por ejemplo, de, de Europa, bueno, obviamente, este, Estados Unidos también. México no, eh, no se las ve tan negras, digamos, de que no haya los chinos allá de visita, porque, pues de hecho, no es gran porcentaje de el turismo internacional. México recibe cerca de 40 millones, más o menos, de turistas y más o menos el 1%, o sea, 40 mil son, son chinos. Entonces, si nos quitan ese 1% ahorita no pasaría realmente, eh, bueno, tanto como en otros lugares que la percepción, la recepción de turistas es mucho más grande. Este rollo de la pandemia ha sido como un catalizador económico. Entonces, simplemente Dicen que ya estábamos en ese ciclo económico en el que tiene que llegar al tope y que lo que vino a hacer esta pandemia es, pues, a hacerlo más rápido. Entonces, pues no sé, ojalá. Muchas personas dicen que tal vez se va a ver el como la, como la forma de una B o W, que vamos de bajada y de repente vamos a hacer el pivote, el rebote y vamos a remontar en la economía. Otros dicen que va a ser más en lugar de B, como más U o depende cuánto tiempo es que vamos a alcanzar el mínimo. ¿no? Y, y a ver si eso no se vuelve en una, en una recesión o depresión incluso económica. Eh, pues ojalá no, pero si es que ya vamos para allá, entonces pues más bien vale la pena ponerse al tanto y tratar de ver cómo es que la podemos recibir de la mejor manera. Eh, de hecho, les puedo comentar, ¿Ahora estaba viendo esto, ah, de hecho se los enseño aquí la, la computadora. Eh, a ver, estaba viendo las, las estadísticas de estos son Marriott Hoteles y estos son Hilton. Ok, más o menos si ven, están muy similares las estadísticas en Stockholders desde el año del 2020. Vienen así más o menos, todavía no pasaba tanto, pero después esto se desató y bajaba. Pum, pum, pum, pum, pum. Aquí remontaron, al igual que Marriott, aquí remontaron porque tuvieron una plática en la Casa Blanca eh, a mediados del mes pasado y fueron a preguntar si, bueno, si, si la Casa Blanca les podía, eh, pues, ayudar, ¿no? Prácticamente, entonces, bueno, sí se creó un estímulo para toda la economía de Estados Unidos y fueron 2 millones de millones de dólares, o sea, 2 trillion dólares, los que hicieron en un paquete que envolvían también, aparte de Chris Naceta, CEO de Hilton, de Marriott, aerolíneas, eh, servicios de comercio, eh, salud y tal. Pero algo curioso lo que yo estaba viendo, y de hecho me, me dio curiosidad porque yo trabajé aquí en, en NCL, Norwegian Cruise Lines. También venían hasta abajo esto porque pues todos los cruceros ya no pueden hacer nada. Al igual que Royal Caribbean, venían hasta abajo. También subieron cuando supieron que ese estímulo iba a venir. Pero lo que pasó... Es que, de hecho, no estoy todavía seguro por ustedes, eh, para el día que estén viendo el video, si ya tienen la respuesta, por ahí escríbanla. Pero lo que pasa es que estas navieras como es NCL o Royal Caribbean o Princess o Carnival, ellas no son parte oficialmente, no están incorporadas a Estados Unidos. O sea, tienen sus headquarters allá. Por ejemplo, NCL tiene sus headquarters en Miami y de hecho tienen a miles de trabajadores ahí, pero no están registrados en ese país en Estados Unidos incluso están registrados por ejemplo uh, NCL en Bahamas o otras creo que es Carnival o Princess en Panamá eh, Royal Caribbean registrado en Liberia en, en África entonces pues había por ahí varios comentarios uh, pro y con que decían ok cuando les tocaba pagar los impuestos de Estados Unidos no los pagaban están registrados en otro, en otro lugar y ahora que se viene este estímulo de ayuda es que ahora sí eran parte de Estados Unidos entonces no sé qué vaya a pasar realmente con, con estas aerolíneas tal vez eh, pues se vayan a vayan a hacer merch se vayan a juntar y hacer alguna aerolínea más alguna naviera más grande pero eh, pues no sé será esperar eh, ahorita por todos lados es incertidumbre y será esperar eh, cómo es que se si van a ser parte de ese paquete o no de hecho bueno, esta de aquí de Zoom que les quiero mostrar es porque, O sea, ¿qué oportunidades podemos encontrar ahorita? ¿Recuerdan por ahí, no sé si les enseñaron la, el, nos enseñaron en la escuela hace tiempo, ¿no? del análisis, en español era el análisis FODA, o en inglés era el SWOT, ¿no? Cómo convertir esas amenazas en oportunidades. Es algo que estaba viendo aquí en Zoom, Zoom que es esta parecida a Skype, que de hecho es la que usamos ahorita para hacer todas las clases online aquí en el trabajo en China. Vean, ellos desde el 2020, de hecho, lo vieron como oportunidad y su plataforma, que es a través de conferencias online o clases y este tipo de cosas, se fue para arriba, para arriba, o sea, muy en contrario que la mayoría, digamos, del mundo, hasta arriba, pero también fue tanto su éxito que ya no se abasto, empezaron a quedar mal con muchas corporaciones y de hecho ahora eh, pues les han puesto demandas y tal, entonces, bueno, a ver, a ver cómo es que van a salir aquí del Zoom. Tratar de, no sé, aprender cosas nuevas. Eh, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que estar ahí en casa y eso, en cuarentena, en la mayoría de los países todavía. Entonces, digo, tratar de verlo con el mayor optimismo posible, pero pues sí también poniéndose a hacer cosas. Sobre todo ahora que tenemos tiempo para pues estar más preparados en cuanto todo el rollo se vuelva a abrir y este pues sí ya venir con más con mayor actitud no qué es lo que están haciendo en sus casas en estos días eh, si pueden comentar si pueden compartir algún no sé algún hábito que estén tratando de hacer o estar aprendiendo a no sé a tocar la guitarra cómo estar ocupando su, su tiempo libre pues este eso estaría padre porque puede ser que nos den ideas por ahí a todos los demás entonces pues eso es todo por el momento y nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos, nos vemos después. Chao, chao.